Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, merecida, rebosante. Pues con la medida con que medís, se os medirá a vosotros. Palabra de Dios.